Tener una radio en el instituto constituye una experiencia de formación y de, de educativa muy importante para todos los que de alguna manera conformamos una, una institución de nivel superior. Pensar que se puede eh, instrumentar este tipo de experiencias con alumnos, docentes, con la comunidad, eh, es un logro que seguramente eh, no estaba previsto en muchas de nuestras eh, experiencias docentes anteriores. Cuando esto se empieza a concretar, cuando esto se empieza a, de alguna manera, a, a cristalizar como proyecto educativo ya en una realidad, realmente eh, y el sentir que hay una posibilidad concreta de articulación entre educación superior y experiencias de trabajo eh, totalmente directas, totalmente reales. Esa, esa alegría, esa educación, hacia los más jóvenes que están en la calle. El proyecto surge a partir de la convocatoria que hacen distintas áreas de gobierno a los institutos de educación superior de todo el país para que tengan la posibilidad de tener su propia radio socioeducativa. Es así que desde la dirección del instituto, junto con los docentes de las prácticas, ...de la Tecnicatura en Comunicación Social, con los demás profesores y los estudiantes... ...nos pusimos a trabajar en plantear los objetivos, un cronograma de actividades... ...la metodología de trabajo y el perfil de una radio posible para este instituto. Después de ese trabajo se presentó el proyecto al Instituto Nacional de Formación Docente... ...y a la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual que aprobaron nuestro proyecto... Y la Comisión Nacional de Comunicaciones vino e instaló todo el equipamiento para que esta radio pudiera estar en funcionamiento. De esta manera, bueno, eh, la comunidad educativa del Instituto Valle de Buco puede beneficiarse de las posibilidades que tiene esta herramienta importantísima que es una radio socioeducativa para el instituto y para la consulta, para todos los estudiantes, los docentes y la comunidad de aquí del distrito de la consulta. El programa se llama De la Viña a la Bodega eh, y está orientado al sector vitivinícola de los pequeños productores principalmente del Valle de Uco. Sobre todo es un programa informativo. Eh, nosotros eh, lo orientamos desde el Centro de Desarrollo Vitícola, La Consulta, que es un proyecto que está financiado por el INTA y la COVIAR eh, justamente para trabajar con los pequeños productores vitícolas. Esperamos que existía la posibilidad de poner nuestro programa de la viña en la bodega en la radio socio socioeducativa del IES 9015. Nos contactamos con Geraldine y Darío, que ellos nos abrieron la puerta y bueno, nos vieron en este camino que la verdad que nos ha ido muy bien y tenemos mucho éxito en nuestro programa. La idea de hacer el programa surgió eh, por la necesidad de tratar de comunicar las actividades que nosotros estamos realizando y los programas que pueden llegar a beneficiar a los pequeños productores y que de otro modo no se pueden enterar. Entonces, eh, a través de digamos, una idea que teníamos en el equipo de poder hacer más difusión, eh, surgió la idea de hacer el programa de la Viña a la bodega. A lo largo de los programas hemos aprendido cómo relacionarnos con los productores, con la gente, con la comunidad, y bueno, eso ha estrechado mucho nuestro trabajo con el productor me ha motivado a empezar a estudiar la carrera de comunicación, eh, estoy muy contenta por eso y bueno, también me ha abierto muchas puertas en otros medios para lograr a través de mi trabajo del Centro de Desarrollo Vitícola, eh, informar y estar en contacto con los productores. Bueno, espero que nuestra radio sea un espacio de formación para nuestros alumnos, un espacio de participación y sobre todo que sea un espacio abierto para toda nuestra comunidad. El equipo de gestión de la radio eh, se conforma con un grupo muy importante de no solo de, digamos, de docentes que tienen una trayectoria muy, digamos, muy conocida y una trayectoria eh, muy profesional dentro de los medios como, como son los docentes. Que que, que participan de la experiencia, sino que también se constituye con eh, estudiantes y egresados de la Tecnicatura, de manera que hemos podido, eh, en, la, en alguna medida, eh, con, convertir esa gestión eh, en un espacio donde dialogan de docentes, de egresados y comunidad en torno a lo que es la radio. Yo espero de la Radio de IES que siga brindando espacios de participación a los alumnos de cada carrera y sobre todo que siga siendo nuestro segundo hogar. actividades, este, y funciones que, que tienen. Segundo, es gestionar todo lo que es el cronograma radial. Este, organizamos todo lo que es eh, las reuniones con los diferentes interesados en hacer programas y sobre todo todo lo que tiene que ver con las reuniones, este, meramente institucionales con los coordinadores, profesores, estudiantes, este, para explicarles cuáles son las políticas de trabajo, este nuestros valores institucionales como radio y sobre todo siempre estarles explicando cuál es la visión, misión y desde qué punto siempre estamos interesados en trabajar. Y la última función, bueno, es representar la radio, este, nosotros como, como radio socioeducativa tenemos diferentes este, reuniones mensuales que realizamos con, con otras radios de la provincia y también del país, así que bueno, también me toca un poquito las herramientas que nos dio la radio del IE sobre todo lo veo yo creo que nos pasa a todos los compañeros y es que eh, hemos podido familiarizarnos con lo que es el, las máquinas, las herramientas de una radio y además hemos podido producir nosotros mismos y hablar eh, frente a un micrófono y eso por lo menos nos ha ayudado a tener confianza en nosotros mismos y al trabajar en, en equipo con compañeros que ya somos conocidos por ahí la exigencia no es tan dura sino que está bueno, nos sentimos cómodos y eso sirve para cuando tenemos que ir a, a otro lugar donde es un poco más dura la cosa y, y bueno nos ayuda ese compañerismo desde de, de, de un primer nivel. La radio me preparó para mi futuro profesional brindándome las herramientas para que pudiéramos practicar tanto en la parte de locución, de producción y también como en la parte de la operación. También nos mostró la diferencia entre lo que es una radio comunitaria y una radio comercial y creo que eso fue una herramienta muy útil para mi futuro si me quiero dedicar a la radio. Eh, tenemos que aprovechar este espacio que nos da el instituto y sobre todo aprovechar la, las herramientas que tenemos acá en la radio para que el día de mañana si queremos eh, dedicarnos específicamente a la radio como comunicadores sociales es eh, la mejor forma de poder practicar y llevar a cabo todo lo teórico que nos enseñan los profesores llevarlo a la práctica en este espacio Bueno, lo, lo que siento al hacer radio es eh, bueno, un poco de lo que decía anteriormente, que uno se siente cómodo y por ahí eh, no es por exagerar o algo, pero uno se siente feliz ¿no? haciendo algo que es para lo que estudió y... Y bueno, produciendo, llevándole un mensaje a la gente, saber que alguien puede estar del otro lado y, y, y bueno, tener por ahí una relación, otro tipo de relación con otra gente que tal vez ni nunca conozcas. Yo espero de la radio FM Vínculos que siga creciendo como lo ha estado haciendo hasta ahora y que se articule con las demás carreras para que todos podamos participar. Bueno, nuestra radio es socioeducativa porque a diferencia de un medio comercial nosotros no perseguimos este, ningún fin de lucro este, sino que al estar relacionados meramente con una institución educativa como lo es el IS9015 este, nosotros ofrecemos este lugar como un espacio de aprendizaje donde los estudiantes pueden venir a realizar sus prácticas es decir, tener otro, otro camino académico que está meramente acompañado en un medio comunicacional. La educación superior siempre ha tenido, y creo que en estos lugares como los que nos encontramos en, en el Valle de Duco, ha tenido una misión, una función social muy importante. Y en este sentido, el hecho de contar con una radio socioeducativa, eh, la configura en una herramienta clave para el desarrollo de esa educación superior. El desafío que nos queda para los próximos años es eh, lograr que esta herramienta, que, que tiene tanto valor no solo desde lo formativo para nuestros alumnos, sino también en lo social para eh, en la comunidad, se convierta también en un medio que eh, la sociedad, la comunidad del Valle Duco lo dispone de él para eh, expresar todos sus eh, conocimientos, tradiciones, en fin, en su cultura. sea una herramienta para diversificar opiniones, informaciones y sobre todo que sea una herramienta de educación. Para este, ponerle el nombre a nuestra radio, como para pensar la visión, la visión, los valores y sobre todo nuestra marca gráfica, siempre hay una discusión previa que se realiza con, con todos los actores intervinientes de la radio y de la institución educativa a la que formamos parte. Siempre decimos que, que todo hay que construirlo y hay que pensarlo. Y cuando, cuando empezamos a, a ver qué, qué nombre podía ser el ideal para nuestra radio, pensamos en vínculos, porque este, nos relacionamos desde los orígenes de la humanidad, nos vinculamos y también lo hacemos en nuestra radio. ¿sí? Tratamos de democratizar la palabra, de que haya nuevas voces y que sobre todo haya libertad de expresión siempre pensando en la responsabilidad a la hora de comunicar. Bueno, la marca gráfica. Este, que elegimos para que represente FM vínculos, conforma una flecha que señala hacia la derecha, aludiendo al símbolo mental de que todo lo que va en ese sentido denota progreso y dinamismo. Y si ustedes pueden observar, en esa construcción hay puntos de conexión. Esto lo pensamos así para mostrar la idea de vínculos, conectando ideas entre las personas, sin importar sus ideologías o tendencia social. Por eso también plasmamos colores, teniendo en cuenta la diversidad cultural e ideológica que se construye día a día en la radio. Es importante destacar también que esta flecha de colores se puede observar como un barrilete. Esta percepción no es errónea, pues también pensamos en que las conexiones son libres y están exentas de prejuicio. Obviamente esto sucede en nuestra radio porque dejamos paso a los ideales individuales, como también grupales, sin censura alguna. También ese barrilete conecta a las personas con el aire, con el viento, y es por eso que pensamos en el eslogan FM Vínculos, enlazando aires. Eh, el aprovechar eh, todos los recursos que contamos en la radio, no solamente el equipamiento, que significa un, un avance muy importante en términos no de, de, de una radio educativa, ha sido eh, muy importante desde el punto de vista pedagógico cuando pensamos que la radio se convertía en una herramienta para la comunicación pensábamos en las prácticas profesionales que hacían los alumnos de comunicación sin embargo hemos ido viendo a lo largo de este tiempo que la radio también se convierte en, una, en un recurso pedagógico para todas las carreras ¿en qué medida lo hace? y en la medida en que los estudiantes y docentes de otras carreras eh, elaboran, producen contenido para la radio que tienen que ver con su campo profesional de esa manera, eh, el aspecto formativo de la radio no queda reducido solamente a una carrera, sino que se puede eh, traducir o, o transferir a todas las carreras que tiene Yo espero de la radio poder aprender y poder enseñar a través de ella. La sensación o los sentimientos que, que aparecen cuando uno puede encontrar alumnos en, en su experiencia de, de radio. Realmente es una, es una sensación de, de mucha alegría y también eh, algo que en educación yo creo que no estamos muy acostumbrados a expresar, que son los sentimientos, diríamos. En este caso, eh, la educación siempre se ha eh, caracterizado por eh, hacer mucho hincapié en los aspectos cognitivos y, y en otro tipo de aspectos más eh, racionales, diríamos, pero en el caso de... De situar alumnos dentro de una experiencia como esta, la radio, su... y no solo alumnos de una carrera, sino donde es posible que alumnos de distintas carreras transiten esa experiencia, eh, creo que se vuelve altamente alentador en términos de educación superior. El mensaje institucional que, que como referente y como parte de un equipo de un medio tan, tan rico y tan alternativo como este, es... Este... Poder decir que esta es una radio del instituto, que somos la radio del instituto, pero también somos la radio de las instituciones involucradas el Valle de Lujo, somos la radio de la comunidad y sobre todo somos esa radio diferente que queremos dar. Somos FM Vínculos 89.7 y por eso en a SOMSALES.